Ongoy, Ongoy, Ongoy Ongoy, te has portado muy mal ¿Estás viendo? ¿Me quieres dar un infarto? ¿Por qué eres así? A ver Ay, no, no, no, no, no, Ongoy, Ongoy Era mentira, era mentira Era mentira Era mentira No, no, no, no, no, calmar al bebé Ay, no, Ongoy Ongoy Ongoy, no, Ongoy Ongoy, ven ¿Hongoi? ¿Hongoi qué estás haciendo? ¿Hongoi? ¡Eres Illuminati! No. Y Muy bien chicos y chicas ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas A esta última parte del juego del bebé amarillo Así que todo el mundo quiero que deje su like Y se suscriba al canal para más videos de terror No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram en mi Facebook y también en mis fuentes oficiales. Así que, gente, no voy a hacer más mucho spoiler. Y voy a dar al gameplay. Tres ricos Doritos después. Yo no sé qué te agarra. Yo no sé qué te agarra, Ongoy. Yo te trato con todo el amor, cariño y tú... Ay, Dios mío. Ongoy. No, no, no. A ver, no. Yo no voy a Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿En serio? No puedo bajar. Aún oh, doy. Gente, no podía bajar. Otra vez se va a abrir esa puerta, otra vez otra vez sí. Y... ¡Ah! Buenas noches. ¿Qué pasó? A ver. A ver, a ver, a ver. No, no, gente. ¿Estoy haciendo algo mal, eh? Sí, güey. Hice algo mal Siga el consejo blanco y escapa el bebé A ver, no creo que... Hice todo mal A ver A ver Bebé, te vas a quedar ahí, ¿sí? Voy a salir a hacer algo, ¿sí? Porque hice todo mal Así que pues Te quedas ahí, ¿eh? A ver Sigue el consejo blanco para poder escapar. Ok, ok. Ok, ok, vamos bien, vamos bien. Yo no sé qué... Todo el gameplay estaba haciendo mal. <risa> ¡Qué pinche vergüenza me das! Ok, ok. Lo sigo, lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo. Yo lo sigo, yo lo sigo Yo no voy a seguir ese consejo Ahí me decía, sigue el consejo blanco para poder escapar Para poder escapar Yo no sé qué estaba haciendo, ojito La locura de Pingman. No mames Pobre conejito Se lo, Sé lo que buscas No lo encontrarás aquí, es mío Ok, ¡Oh! ¡Oh, gente, yo iba mal hay que, hay que seguir los consejos del juego Ojito Voy a subir un poco más el volumen Buenas ¡Hola! ¡Temblor! ¡Temblor! ¿Ojito? ¡Ojo gente, ojo! ¡Se viene, se viene! Llegamos Dice, busca otro ascensor, siga el consejo blanco Ok, ok, ok, ok Ok Cerrada si me sigue y si me dice que siga yo sigo por aquí vamos a ver por acá, cerrado, cerrado también ok ¿En serio? ya yo no aguanto ya ya yo no aguanto ay no, Goy. aquí vamos otra vez mira Goy. yo quise ser bueno contigo pero yo creo que ya te estás pasando el límite no me vas a dejar pasar gameplay tranquilo yo quiero terminar esto ya ¿Sí, Ongoy? Ay, Ongoy, por favor Dice Abre la puerta del ascensor Coger al bebé Ongoy. Amor y... Como quien dice Seguir soportando estas mamadas, cabrón Ongoy, vamos a hacer un cambio, ¿ya? Ok Ojito, necesitas música que tocar Tengo que hacer algo aquí, gente Tengo que hacer algo, pero... Oh, ok, tocar disco Yeah, ya, yeah. sí, di, sí. aquí estamos jugando este juego del bebé amarillo Y tengo que improvisar para yo poderme calmar <risa> Me faltan otras piezas más, me faltan, a ver, <coughs> ahí ese decía... De tres, a ver, a ver, a ver Aquí está la otra, aquí está la otra Ojo, gente, les juro que O sea, he visto videos Pero solamente como la mitad, no, no A ver, está mal, está mal A ver Hay que arreglar esto La con otra paloma Me voy a matar mi último meta Ya Espera qué mierda Dos de tres A ver, ¿y dónde estará la otra? Eh? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Y bueno gente, después de 1500 años de encontrar esa pieza musical No me había dado cuenta que estaba aquí ¿En serio? Estaba aquí Bueno, con esto ya completamos gente Seguimos con el gameplay Y ponemos ahí Ahora si sí, tocamos el piano, vamos a tocar, ojo. Okay. <risa> <risa> Ojito. Gente, esto me da una mala espina, ¿eh? No lo quise intentar, pero el juego mismo me está diciendo. ¡Ay, ese sonido de mala espina! ¡Ojo! ¡Uy, papá! Tenemos el disco, ¿eh? Ojito, ojito. Llegamos, llegamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, ay no, uy, Dios mío, me asusté A ver, bebé, bebé, mira, esto es por tu bien, ¿eh? Esto es por, vamos a escuchar A ver, ¿dónde está la llave? Eso, tranquilo, es. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, vamos. Oigamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. ¡Lay! No, ¿un apagón. No, por favor. Acá, acá, acá. Cerrada. Ok, ok. Vamos bien. Abrir. Acá, ¿no? Mm -hmm. Sí, si es un apago, obviamente tenemos que prender la luz o... ¿Diga? Dice, devuelve la energía al ascensor, investiga caja de fusiles. Por favor, no me hagas asustar. Oh, ok, gente Para esto, para esto tenemos cabeza Por lo menos no he sido bruto A ver, una morada Y otra azul, ok, entonces hay que poner esta por aquí diga. Ojo, sí Me falta, me falta el azul No puedo ahora ni salir A ver, aquí está el azul Aquí está el azul No sé cómo, es que yo no yo, A ver, en vez de, de estar en los dos Ahí mismo, no sé dónde está Ok, me imagino que ya pudo salirnos, ¿verdad? A ver, bebé, ¿qué estás haciendo? Bebé, tú eres muy travieso, ¿eh? A ver, es que ahí hay un... Hay un código Ay, A ver, este es el código Ok, entonces es 43 A ver 43 12, digamos, ¿verdad? 13, 14, No gente Bueno gente Gente miren Aquí sale miren 43 Y yo cuando estaba por aquí Miren miren miren 43 17 Esa es la clave gente es que miren yo pensando Que miren aquí está 43 Y yo estaba con estos números que estaban acá arriba Estaba probando y no me salía Y pero cuando yo voy abriendo por acá Me sale la otra 43, 17 Ok, vamos a poner 43 17 Ok, gente Por fin, no sé cuántos minutos Vamos, bebé, quédate ahí Ojito, nos vamos a meter Por ahí Ojo ¿Qué tenemos que hacer, gente? ¿Qué tengo que hacer? Y más que no tengo internet para Oh my god eso me da mala espina Gente, bueno ah, bueno Estaba leyendo que dice ahí abrir la puerta del ascensor Ok, ya la abrí ok Llamar al ascensor, gente Yo no encuentro ningún teléfono aquí Pero, ¿saben lo que se me ocurrió? La idea <risa> Yo sé que algunos van a criticar Otros van a tirar que hey", Otros van a reírse Pero, gente, me dieron ganas de coger al bebé Y tirarlo ahí Sí, gente, la verdad es que ya, es que, miren, de hecho, pausé para que no se, la grabación no se me haga tan pesada Pero es que, gente, ya no tengo otra opción, no encuentro nada, así que, lo siento, bebé <ríe> Adiós Consejo del día Ay, Dios mío Ok, dicen, a ver, devuelve el ascensor, con suerte ahora sí funciona ¿Ahora sí ya puedo salir? Ay. Ay. no sé por qué. Oh, my God. Vámonos. No escape. El ascensor creo que queda por acá. Chuta. Ok. Mm, la llave. Ahora verá la llave. Bebé. Desde... Mira, bebé. Yo... Yo era tu amigo, no sé qué te pasó ¿Y ¿Ese sonido de mala espina, bebé A ver, bebé, va, va A ver, bebé, por favor Dice, con suerte, ahora funcionará A ver, bebé, mira, Ongoy Yo sé que... Ay, Ongoy Ojito Por acá está en inglés Y por allá está en español, en serio ¿Cuál es la diferencia si las dos son las mismas? Si no, que no se entiende ay conejo conejo aquí está el ascensor ok 21, 20 ay no Ojo. Se mara el ascensor vamos otra vez a ver a ver, nos quedamos aquí. Nos metemos por acá. Déjenme en un momento, déjenme pongo una música buena. A ver, vamos a poner una música de acción. No de acción, sino que, a ver, yo buscando música. A ver, música, música. A ver, esta creo que no tiene copy. Ok. Vamos a bajar el... El... A ver. Vamos Vamos Jackson Se cierra la puerta y aquí nos jodimos Ay no puede se me da un infarto A ver, vamos por acá luna que tengo una luna okay okay okay Ok, ok Ok, ok, ok, ok, ok Y la otra, un triángulo Ay, no Apúrate Apúrate Apúrate Apúrate Apúrate Qué rico no. Tienen que salvarme, hermanos Esto es una porquería oh, Por Dios, tengo miedo Ok, ok, ok, ok, ok Ok, vamos rápido, vamos rápido Voy por esta, voy por esta Me muevo Abro la puerta A ver... Ay. Okay. Ay no, por favor, Ay, ay, por favor, gente, me moví lo más rápido posible, la salida, ok, vamos a ponerle la, la salida, ok, vamos a ponerle la música, gente, la verdad yo no sé cuántas horas voy grabando, minutos, pero tengo que, voy a completar el gameplay, si o si dice la salida, no me dejes solo, quédate aquí, quédate para siempre, la súplica, Haksu, lo siento, bebé, pero te tengo que dejar abandonado. No sé cómo, pero te tengo que dejar abandonado. Ok. Tell you that everything will be okay. And I will never be with you, baby. Yeah, for you I go hard. Yeah, for us I go hard. It's never too late, I swear. Let's get away from here. Let's get